Mi nombre es Eustacio Alcalá Díaz, soy de aquí de Huizontla, de la comunidad de Huizontla y pues me dedico al cultivo de autoconsumo, no, no en gran escala de maíz, cuidado de unos cuantos animales para autoconsumo también. Es una comunidad uh, tranquila, ha habido ciertas cuestiones en los tiempos de... de con las revoluciones y todas esas situaciones, pero de ahí, tranquila, es un lugar adecuado, lo veo yo para cualquier persona, incluso para mí, que me fui de, de esta comunidad a otras tierras, a otro país, por 30 años, pero nunca se me olvidó, y siempre mantuve la esperanza de regresar y estoy aquí, ya tengo ya 15 años de regreso. Y me siento feliz. Es una comunidad donde sí se puede uh, vivir, si sí se quiere vivir en paz. Cuando yo llegué, yo les llegué a mi comunidad, me presenté y les dije que quería ser un indio. Se rieron, porque pues indios sí, las facciones de nosotros nos, nos delatan. El que no. Ah, pero yo les decía con la en la forma de, de, de que quería de ser un indio con derechos y todo ver que, que lo que tenía, y me recibieron bien. Es algo especial, algo que tenemos este, los indígenas. Un, antes yo creía que era cuestión de vergüenza en los tiempos de, de juventud para atrás. Después no, analicé. Nosotros tenemos una, una gran herencia. Uh, tenemos uh, una responsabilidad también de mantener esa cultura. Nosotros estamos sentados en gran parte de la comunidad en, en minas, de, pues se supone que es de, de hierro y podría haber cobre, algunos dicen que hay plata, este, pero nada más, mayoría es de hierro, así las tienen registradas. Y pues se nos mete una la, aquí, exploraciones y todo eso, todo... Pues aparentemente, no sé si le dieron permiso, pero que yo sepa, nosotros la comunidad no estaba de acuerdo. Teniendo conocimiento que había donde había las minas, el crimen organizado a partir del 2000... Pues ya desde el 2000 había presencia por ahí, pero así se recrudeció después del 2008, al 2012, empezaron a... Aquí llegaron a explotar las minas, pues... No fue, ¿cómo se llama? A la fuerza, pero podemos decirlo. Llegaron y dijeron, les vamos a explotar la mina y les vamos a dar un tanto por tonelada y punto. Explotaron ahí en la parte alta de la comunidad, la nuez, se llama la nuez el lugar. Um, pero viene el movimiento de, de autodefensas que inicia en Tepalcatepec, Cualcomán, posteriormente el 30 de mayo en Chinicuila, 2013, donde Huizontla entra poco después del 30 de mayo. A partir de ahí no se ha vuelto a ver delincuentes por ahí escarbando y llevando piedras, pero la lucha sigue. Hasta el momento estamos en pie de guerra eh, vigilando eso. Dicen que una fiera cuando no defiende su madriguera, pues no. Este Es mi tierra. Este Y si nos la invaden, nos la quitan, ¿qué vida vamos a tener? Este no, Pues no. Yo ya probé en otras tierras y no me sentía a gusto. Yo aquí me siento bien y... Pues con mucho gusto. Hay, hay personas que, como yo, piensan igual pero a veces tienen miedo decirlo. Pero detrás de ese miedo, yo creo que hay algún algo por ahí que va a resurgir. Y al final tengo fe que todo termine bien, que salgamos bien y que esta comunidad esté en paz. Yo no, yo no tengo hijos aquí. Yo no peleo por los hijos aquí, yo peleo por los hijos de otros. Y ya mi tiempo se va yendo, se está terminando. Entonces por eso sí quisiera dejar un, un algo, un legado de, de mi parte. Porque quien no deja nada pues deja de existir, ¿verdad? Y ya, pues hasta ahí llegó. Entonces algo, algo que bien hecho. A mí me gustan las cosas bien hechas, yo soy perfeccionista. Y eso a veces pues no, no, no encaja. Las cosas bien hechas porque de ahí es de donde salen las grandes cosas.